Buenas, eh, esta es la segunda parte de el e fútbol deportivo Leganes con el PSG, vamos 5-0 en el primer tiempo, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, así que vean este video hasta el final. para, pero para esa pelota casi se casi casi, casi hacíamos gol exactamente lo que tenían que hacer antes de que la pelota le llegara se preparó y todo pero decidió Le pega duro fue buena la intención pero no saltó largo no es un mal recurso pegarle a la distancia pero van a necesitar más potencia y precisión Allí va, directo al área Lindo centro Aquí estoy de nuevo con el video chicos a la pelota, bien defendido. A ver esta, si mete una buena conja puede terminar un gol. Esta solo tiene que ser hoy Gran ataque. Uy, Segundo palo, ese balón lo llegó a bajar lo suficiente. No lo pueden creer ni los hinchas ni el técnico, tenían todo a favor y se equivocó de manera in... increíble. gol oh, del oh, oh, oh. Uy, fue perfecto, Se fue demasiado alta. Qué golazo iba a ser, Rodo. Hay que tener una técnica muy depurada para pegarle de esa forma. El disparo fue brillante. solo contra el área, puede ser el gol buena reacción del arquero aunque no haya podido evitar este tiro de la esquina la manda por arriba restan 15 minutos para el final se fue allá lejos a la tribuna es obvio que viene... Nunca salía Luis Messi. Espacio para patear. Sabemos que no era sencillo anotar en esa distancia. Se va completamente solo. ¿no? Están presionando muy bien estos córner, sí señor Tiro de esquina Buen remate, y perfecto Una entrada salvadora Se les venía la noche gol ¡Oh, 7 a No se les olvide suscribirse al video Darle like y comentar si les gustó el video y compartirlo con todos sus mejores amigos y apoyenme suscribiéndome suscri suscribiéndose al canal estamos logrando muchas cosas en youtube más un violentísimo, para mi gusto se apuró quizás tenía un poco más de tiempo de todas formas los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear ¿Qué bien puso ese balón un disparo demasiado elevado obvio que dio el espacio para patear sabemos que no era sencillo anotar de esa distancia y directo es cierto fue un disparo violentísimo pero trajo complicaciones para el arquero Se terminó el partido Gracias por ver este video hasta el final Apoyenme Como les dije, apoyenme con un like Y suscríbanse y activen la campanita de notificación Youtube está logrando Muchas cosas Y también suscríbanse al canal Que les dejaré acabado en el link de rete Gamers XD señores, se llama así suscríbanse al canal y vean el video completo somos lo los de mejores de amigos muchas, muchas. gracias